Muy buenas tardes a todos Sabemos que ya estamos cerrando este evento Y como siempre los cierres son con broche de oro Esperamos eso, démonos moral Gracias a los que han mantenido aquí la presencia uh, Y bueno, vinimos aquí a hablar de hechos de sostenibilidad Y por eso es que hemos querido compartir Con algo que puede sonar muy disruptivo Y por eso... Deliberadamente quise poner esta imagen y, y les confieso, no fue muy elaborado, fue más bien pragmático. Dije en Google: sostenibilidad, y la primera imagen que encontré dice el dicho que vale más que mil palabras. Y uno, pues, puede imaginarse aquí el tema de sostenibilidad y puede, digamos, afianzar y conectar muchos de los conceptos que durante estos dos días maravillosos hemos estado compartiendo y aprovecho para decir, Francisco y equipo de ACP, gracias por un espacio como este. Pero lo que uno no puede hacer es imaginarse esto de la sostenibilidad sin pasar por las relaciones laborales. Con lo cual es obligatorio, se nos manda abordar el tema de las relaciones laborales como un componente fundamental para hablar de una empresa sostenible, de una industria sostenible, de un planeta sostenible. Y es por eso que me propongo en la tarde de hoy contarles acerca de UTIPEC, la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, un sindicato que le ha apostado desde su origen a la sostenibilidad. Esto lo llamamos el espíritu del nuevo sindicalismo y por eso quiero demostrarles que vale la pena que tenga este sello, un hecho de sostenibilidad. Y para hablar de eso tengo que hablar de nuestra historia. Nosotros como organización sindical nacemos hace 12 años eh, en lo que consideramos sin duda alguna que es la crisis del de paradigma tradicional del sindicalismo. Esta foto, Campos Rubiales, año 2011. Um, nosotros eh, estamos siendo exitosos en aspectos financieros en aspectos técnicos, estamos llevando un campo que por años estuvo allá en el backstage, lo estamos llevando a ser el campo más importante del país en su momento y de pronto no se percibía que detrás de eso hervía una crisis. Una crisis que sí tenía razones reales y no quiero ser ligero en juzgarla porque Claro, manejar un proyecto donde en el pico hubo cerca de 25 mil trabajadores y trabajadoras convergiendo en un lugar a 175 kilómetros de la cabecera municipal más cercana, pues no era sencillo. Cientos de empresas contratistas y subcontratistas eh, haciendo tanques, moviendo, te, moviendo tierra, extendiendo tuberías, instalando equipos, pero también dando de comer, hospedaje. Esto no era sencillo, pero lo cierto era que no existía una conciencia y menos un instrumento para garantizar en toda la cadena de abastecimiento de ese proyecto el aseguramiento de las relaciones laborales satisfactorias y por eso el proyecto estuvo en riesgo. Demostró que estaba en un grave riesgo de sostenibilidad. Estas son unas fotos reales también del año 2011, esto es marzo. Lastimosamente la crisis desencadena una reacción como esta. De repente estamos frente a una persona fallecida, heridos, destrucción de la propiedad, planta y equipo, eh, suspensión de las actividades y un riesgo real de quiebra de la compañía que en ese momento generaba cerca de 3.600, 3.500 empleos directos y como ya les dije, que alcanzó a incluir cerca de 25.000 trabajadores y trabajadoras en el proyecto. Todo eso estaba en riesgo porque el paradigma del sindicalismo tradicional desde unas razones legítimas estaba dando una respuesta que era perder, perder porque sin duda alguna esto no iba a resolver el problema que había dado origen al inconformismo, pero tampoco iba de largo plazo a garantizar el empleo decente que se estaba ofreciendo en ese proyecto. Y fue por eso que nos desafiamos con esta frase famosa. Los trabajadores reales de esta compañía, que no pertenecíamos a ningún sindicato, entre otras cosas, en ese momento dijimos, ¿qué?, Vamos a perder nuestro empleo, vamos a perder una oportunidad grandiosa de generar valor a causa de esto que está pasando, pero también de la reacción que se está teniendo. Y definitivamente descubrimos que no nos representaba esa, esa posición, ese paradigma tradicional de sindicalismo, que entre otras cosas se fundamenta en unas ideas de hace dos siglos, ¿no?, Inglaterra, segunda década, los años 20 de 1800 y entonces allí donde los trabajadores eran hombres bueyes Que solamente tenían su, su fuerza física de ofrecer, eso no es mi autoría Fueron los padres de la, de la administración científica los que los llamaron así Y, y los empleadores representados por Capatasis con látigo en el cinto Pues bueno, quizá en ese momento ese paradigma de lucha de clases y de conflicto social era válido pero ahora estábamos en el siglo XXI. Ahora estábamos ante empresas que no solamente estaban cumpliendo la ley, sino que además adoptaban compromisos como el Pacto Global o, o, o asumían procesos para reportar su desempeño en sostenibilidad como el GRI. ¿Sería que no era posible construir una relación distinta? Y nosotros pues ya no éramos los hombres bueyes, imagínense. Eh, los trabajadores del siglo XXI somos profesionales, técnicos, tecnólogos y aún aquellos que llamamos mano de obra no calificada son personas con un criterio construido gracias al acceso a la información de la que hoy gozamos. Así que dijimos, esto debe cambiar. Y la gran mayoría de los trabajadores entonces nos organizamos, claro en un sindicato, es la organización que aunque nos pareciera extraña era la que representaba a los trabajadores en ese diálogo social que debe existir. Y entonces empezamos por… estas también son fotos reales, esto es del 2011, esto eh, es la primera expresión pública de los trabajadores eh, que dijimos, nosotros somos gente pacífica, ¿no? no creemos que la solución de las diferencias se tramite desde la violencia que habíamos visto allá, y empezamos a plantearnos una manera distinta de vernos. Descubrimos que, que claramente entre enemigos no hay lugar a la generación de valor máximo. Alcanzaremos una distribución medio equitativa. Y entonces lo que nos propusimos fue a desafiar el paradigma tradicional del sindicalismo para ofrecer una relación laboral sostenible. Y eso lo resumimos en cuatro cosas que es lo que quiero contarles. Uno, nos desafiamos a transformar ese concepto de organización sindical, porque cuando llegamos allá nos encontramos con algo como eso, una mezcla ah, indefinida e incierta de unas personas que se decían directivos sindicales, pero también ejercían activismo sindical y trataban de administrar una organización sindical, pero al final de cuentas no lograban el resultado de tener un, un, un interlocutor legítimo frente a las empresas, porque, porque no era como, como clara la manera de administrar esas organizaciones. Así que nosotros propusimos un nuevo ordenamiento para el ejercicio sindical, además nada extraño, simplemente adoptamos las mejores prácticas administrativas existentes en, en el hoy para poder aplicarlas a la organización de los trabajadores, para poder liderar desde el ejemplo en esa relación entre empleador y trabajadores. Así que sí, nosotros como una organización democrática tenemos una asamblea de delegados que se elige con participación de todos nuestros afiliados. Tenemos una junta directiva, pero los directivos de esta organización no tenemos un permiso sindical permanente para dedicarnos a tratar de hacer todo al tiempo y de pronto no lograrlo todo. Lo que hicimos fue ser directivos, como los miembros de la junta directiva de cualquiera de sus empresas, cuyo resorte es establecer el norte estratégico, es definir políticas y lineamientos para que la organización alcance sus objetivos, pero entonces creamos una fuerza ejecutora de las tareas del sindicato. Profesionalizamos el activismo sindical desde unos profesionales en quienes desarrollamos unas competencias estratégicas, fundamentalmente conocimiento de este nuevo paradigma de relacionamiento laboral, conocimiento jurídico laboral, no todos son abogados, pero todos tienen formación en derecho colectivo e individual en el tema laboral y una competencia que denominamos el marketing relacional, que consiste en la capacidad de establecer relaciones generadoras de valor y sostenibles en el tiempo. Y con ese equipo de personas que son funcionarios del sindicato, que tienen un compromiso y que tienen una tarea clara de ser promotores de este nuevo paradigma, pero resolutores de diferencias, hemos logrado cumplir nuestros objetivos de los que ya les quiero hablar un poco más adelante. Pero también creamos un equipo de administración eficiente que hoy nos permite tener unos estados financieros públicos certificados por una auditoría independiente que den cuenta a nuestros grupos de interés acerca de lo que esta organización hace con los recursos que se ponen a disposición de ella, pero también que incluso ya hemos adelantado nuestra primera debida diligencia en derechos humanos, porque creemos que no se vale en procura defender de defender derechos y respetar derechos de otros entonces por eso seguro algunos de ustedes con quienes tenemos interlocución fueron consultados de cuáles riesgos veían que nosotros podíamos llegar a violar los derechos humanos a poner en riesgo los derechos humanos de alguien en ejercicio de nuestra labor así que lo primero que hicimos fue transformar la identidad realmente ser un interlocutor válido para la construcción de una relación distinta ahora lo otro que hicimos fue desafiarnos a construir paz laboral. ¿Qué es eso? Paz laboral no es un discurso, es un hecho de sostenibilidad, es una competencia. Y es la capacidad de identificar y resolver, identificar oportunamente y resolver de manera efectiva las diferencias que se pueden presentar en la relación laboral como en cualquier relación humana. Y esto es súper importante porque esto no es idílico. No estamos diciendo aquí que no hayan diferencias en la relación laboral. Lo que hemos dicho es que el error es no identificar eso y no tener un camino de resolución. Pues creamos un camino de resolución. Creamos una ruta desde la cual cualquier trabajador o trabajadora puede levantar su mano, manifestar un problema que está teniendo en su relación laboral y encontrar en nuestra organización alguien que está dispuesto a acompañarle y a facilitar en una interlocución efectiva con su empleador la resolución de esas diferencias. Eso hoy hemos ido perfeccionándolo hasta que tenemos en los teléfonos celulares, en iOS y en Android una aplicación que se llama UTIPEC App, desde la cual cualquier trabajador en cualquier lugar, en cualquier momento puede crear una petición que ha reclamación que entra a un software que hemos diseñado para hacerle trazabilidad a la gestión y poder garantizar transparencia en la obtención de resultados. Lo tercero que hemos hecho, hemos planteado una estrategia educativa para transformar el, el mindset, no solo de trabajadores sino de empleadores también, en torno a este nuevo paradigma de relacionamiento laboral. Al abandonar esa ideología tradicional que nos hacía ver como enemigos y poder vernos como legítimos otros del mismo lado de la mesa enfocados a lograr los objetivos comunes. Y lo cuarto que hemos hecho es traer, no nos lo inventamos, simplemente adoptamos el modelo de negociación de Harvard, el ganar-ganar al modelo de negociación colectiva laboral. Pero muy interesante y eso me conecta mucho con la primera conferencia de la tarde de hoy, para poder construir una relación laboral sostenible es necesario partir de la construcción de confianza, otra vez lo repito, entre enemigos no hay resultados generadores de valor, entre enemigos apenas hay distribución de valor. Pero cuando construimos una relación de confianza, como debería ser, vamos a poder expandir la torta y vamos a tener más que compartir. Y eso lo demuestran nuestros resultados. Por supuesto, hemos planteado un modelo de negociación que no se basa en la ideología, porque es que los derechos no tienen color, no es de derecha o de izquierda. No, nos basamos en una negociación fundamentada en necesidades e intereses legítimos, aplicando innovación y creatividad para tener resultados que amplían el beneficio para las partes y por supuesto que sean eh, auditables, verificables. Y aquí tengo los resultados, porque como lo decía, esto no es un discurso, esto es un hecho de sostenibilidad. Más de 21 mil trabajadores a través de nuestros 12 años de historia han sido parte de este proceso, nos han ayudado a construir este modelo. Ya estamos cumpliendo este año 12 años de paz laboral, es decir, de garantizar las condiciones laborales superiores al promedio de nuestro sector en los lugares donde hacemos presencia sin tener que haber recurrido a una sola vía de hecho, porque por concepto hemos renunciado a la conflictividad y a las vías de hecho. Nos hemos, nos hemos relacionado con más de 200 empresas del sector porque somos un sindicato de industria. Hemos formulado más de 6 mil soluciones reales, manteniendo siempre un estándar. Superior al 95% de peticiones, quejas y reclamaciones gestionadas y cerradas. Esto es algo dinámico, cada día recibimos más, cada día estamos cerrando más. Con esto quiero decirles, y termino. Hace 12 años nosotros soñamos con un día en el que dejáramos atrás las diferencias para enfocarnos en aquello que nos une. Un día en el que la diferencia fuera vista como algo positivo, algo que generara valor, que fuera válido, aceptable, complementario. Hace 12 años soñamos con el día en que no fueran la fuerza de las acciones, sino de las razones en procura del bien común, la que empezara a generar un modelo de relacionamiento distinto. Y definitivamente vimos que era necesario que el trabajador no estuviera disperso, solo y pasivo sino que organizado en un nosotros pudiera identificar esos nuevos caminos, que nos permitieran ver oportunidades donde otros estaban viendo problemas, que nos pudiera ayudar a corroborar que por las buenas sí es posible alcanzar hasta lo que parecía imposible. Y esto, 12 años después, tengo que decirles, claro que funciona, claro que trabajadores... Y empleadores podemos vernos del mismo lado de la mesa y ser una sola fuerza que impulse el desarrollo del país. Hoy la industria petrolera está en un desafío quizá tan grande como el que tuvimos hace 12 años, pero a nivel general. Y solo una relación sostenible, generadora de valor, como la que la UTIPEC ha estado construyendo en estos años, le permitirá navegar en estos mares turbulentos y seguir siendo esa generadora de valor, no solamente económico, sino social y ambiental para el país. Muchísimas gracias.